Bienvenidos a XRP hoy, mi nombre es Simonet. Algunos de ustedes estarán decepcionados con este derrumbe en el mercado de cripto, pero la única forma de perder ahora es si venden a estos precios. Esto es algo temporal y normal. Es posible que dure algunas semanas más, pero no terminará en cero. XRP se mantiene fuerte en el nivel de resistencia de 60 centavos y parece estar listo para subir, pero sabemos que la nube de la demanda se cierne sobre él, y hasta que eso sea eliminado, no podemos esperar una apreciación significativa en el precio, y eso puede llegar antes de lo que pensamos. En cuanto al caso, la Fuerza Netburn concedió en parte la solicitud de la SEC de una prórroga de tiempo con respecto a la reconsideración de su fallo sobre el privilegio del proceso deliberativo. La SEC podrá presentar cualquier moción de reconsideración antes del 17 de febrero del 2022 y los demandados pueden presentar su respuesta antes del 25 de febrero del 2022. Los resúmenes se limitarán a 10 páginas y las versiones presentadas públicamente deberán estar mínimamente redactadas. La SEC podrá presentar 10 documentos adicionales para revisión en cámara junto con su moción. La fecha límite para que cualquiera de las partes presente una objeción a la jueza Torres se mantiene hasta 14 días a partir de la decisión sobre la moción de reconsideración. Lo único que podemos decir sobre este caso es que la SEC obtuvo lo que quería, que es una extensión del caso para presentar más documentos. A todos les desconcierta el hecho de que la jueza les concedió la moción, tal vez lo hizo para eliminar la posibilidad de una excusa por parte de la SEC para una apelación cuando finalmente pierdan este caso. Muchas personas en la comunidad de XRP han puesto sus esperanzas en una orden ejecutiva del presidente para brindar la claridad que estamos buscando en el espacio criptográfico. El 21 de enero, Bloomberg informó que la Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva para su publicación el próximo mes que delineará una estrategia gubernamental integral sobre las criptomonedas y pedirá a las agencias federales que determinen sus riesgos y oportunidades. La directiva colocaría a la Casa Blanca desempeñando un papel central en la supervisión de los esfuerzos para establecer políticas y regular los activos digitales. La medida también revisará el impacto de los activos digitales en la estabilidad financiera y normalizará las regulaciones para las criptomonedas con otros países. Solo podemos esperar y ver cuánta claridad traerá esa orden presidencial. Sin embargo, a pesar de todo lo que está pasando, la expansión criptográfica continúa. Por ejemplo, Corea del Sur reveló su plan para convertirse en el quinto mercado más grande del mundo del metaverso para el 2026. Dentro de su estrategia para el metaverso, Corea del Sur tiene como objetivo activar el ecosistema para plataformas de metaverso fomentar empresas y crear un entorno seguro para todos los usuarios del metaverso. En primer lugar, empleará al menos 220 empresas del metaverso, cuyos volúmenes de ventas superen los 4.2 millones. Además, el gobierno establecerá una Academia del Metaverso para preparar a 40.000 expertos locales para el 2026. En cuanto al aspecto financiero de la estrategia, el país invertirá hasta 291.4 millones de dólares en el 2022 en proyectos relacionados con el metaverso y la inteligencia artificial. Además Corea del Sur proporcionará fondos para 250 proyectos de ciudades inteligentes y apoyará a cada escuela que colabore con la Academia del Metaverso con hasta 4.6 millones de dólares durante los próximos 5 años. Actualmente, Corea del Sur ocupa el puesto número 12 en el mundo en términos de participación de mercado en la industria del metaverso. El banco de inversión global Goldman Sachs ha predicho que el metaverso podría ser una oportunidad de 8 mil billones de dólares. La capitalización actual del mercado del metaverso apenas es de 22 mil millones, y esto es solo un aspecto del mercado criptográfico. Si eres nuevo en este espacio criptográfico, puedes creer que este es el final de la criptografía, pero no, esto es solo el comienzo. Podemos deambular un poco a estos precios hasta que obtengamos regulaciones claras, pero cuando lleguen con suerte en un mes o dos. Se alegrará de haber tenido la suerte de comprar activos digitales a estos precios. Esta es la oportunidad de su vida. Espero que no se la pierda. Esto es todo lo que les tengo. Si les sacó provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.